Hoy estoy en Montebello visitando uno de los cafés más representativos que se llama Montebrao. Vamos a hablar con Doña Gilma quien nos va a explicar su experiencia con el café. Doña Gilma, ¿cómo está? Muy bien, ¿y usted? Doña Gilma, bien, cuéntenos bien. por favor sobre ese emprendimiento de café. El emprendimiento de café nació porque Montebello es 100% cafetero. Entonces, por eso fue la idea de empezar a tostar. ¿Y esa idea papel. fue solamente suya no, o está en colaboración es, con alguien más? Esa es en, con la asociación. Y cuéntanos un poquito acerca de esa asociación. La asociación es una asociación que se llama Amén, asociación sí. de mujeres emprendedoras de Montebello. Así fue como. Nació lo del café. ¿Y qué es lo que caracteriza a su café? ¿Qué es lo que lo hace ser distinto a los demás cafés? A ver, ¿qué lo hace ser distinto? Porque es café cultivado eh, por mujeres y pues también hay hombres, pero el, el proceso todo lo hacemos mujeres. Entonces, y es un café que se selecciona, es un café seleccionado, no es café pues, como el que usted encuentra un en el café mercado. Es un café especial. Especial y siempre se separa por tamaño de granos para hacer una buena tostión para que siempre tenga el mismo sabor. Doña Gilma, por ahí estábamos revisando en la carta que tienen unos nombres muy característicos. Háblenos un poquito como de esa apuesta innovadora con los cafés. Con los cafés. Hay café naranja, café limón. ¿Y son cafés que, que le exprimen una naranja, un limón? ¿o no, eso, lo eso lleva un proceso porque se hace con la cáscara tanto de la naranja como lo del limón y el jugo. Uh -huh. Y lleva el proceso con el que se calienta con la lanceta y para que tenga un buen aroma. Doña Ángel Mayas, ¿de cuánto tiene este local? Este local hace 10 años que está funcionando como Café Montebrao. Cuéntenos acerca de su experiencia como empresaria con el emprendimiento. ¿Cómo le ha ido? ¿Qué ha sido lo más difícil, lo mejor? A ver, lo más difícil en los emprendimientos es que pues, cuando se trabaja en grupo es muy difícil, ¿cierto? Pero he aprendido muchas cosas. Uno de aquí saca muy buenas experiencias, eh, como poder compartir con la gente, conoce a mucha gente. Entonces, esa es una de las mejores experiencias. Cuéntenos un poquito acerca de hace cuánto empezaron a, a tener este emprendimiento, cuánto tiempo llevan con eso. Eh, con todo el emprendimiento, más o menos 13 años. Ah, Bastante. Cuando empezamos, ¿Y la marca ya la tienen constituida, sí, lo la exportan marca, o solamente lo venden acá? Nosotros lo vendemos como local, pero también hay mucha gente que lleva para el exterior café, cada medio año vienen por su café y se los llevan. Y la marca está registrada como registro, con registro de marca, registro en vima y código de barras, estamos legalmente. Con su experiencia como tal, ¿usted qué tiene para decirle a una persona que quiera emprender también en este mundo del café? Que no, que no se quede quieta, que siga adelante, porque el mundo del café es un mundo muy bueno para conocer y para sacarle su buen jugo. ¿Ha valido la pena? Sí.